Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos para mi canal. En el proyecto de hoy me encargaron para hacer una mesa que tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que ser para chicos, tiene que ser para jardín y tiene que ser plegable para después guardarla adentro de casa. Estuve haciendo algunos planos en el SketchUp y estuve viendo cómo podía ser el tema del mecanismo para que pueda cerrar sin ningún problema el sistema de las patas y que cuando quede armada que no se tambalee ni se desarme. Si les parece Vamos directamente al proyecto.